Hola, ¿qué tal gente? En el día de hoy vamos a ver cómo yo puedo subir mi primer video a YouTube, ¿ok? Vamos a aprender cómo ustedes pueden subir su primer video a YouTube y cuáles son las cosas que hay que hacerle un video una vez lo tengamos en YouTube, ¿ok? Bien, entonces vamos a lo siguiente. le voy a enseñar el video primero para que ustedes lo vean. Entonces nos vamos a, a YouTube y le vamos a dar aquí al botón de acceder Vamos a ubicar nuestro correo y contraseña Ok, una vez nosotros lo en YouTube Nosotros vamos a hacer lo siguiente Le vamos a dar aquí a este botoncito que tiene una crucecita y es una camarita que dice crea un vídeo o una publicación le doy un clic luego me va a salir la opción de subir vídeo o transmitir en vivo le voy a dar a subir vídeo y luego aquí le voy a dar un clic al botón rojo y voy a buscar el video en mi computadora mírenlo aquí le voy a dar a abrir y entonces el video va a empezar a cargarse mira aquí donde dice subiendo 4% 8% Vamos a esperar un ratico hasta que se complete el video. No le deben dar a publicar hasta que todo esté listo. Bien, vamos a recibir un mensaje que dice que todo se ha completado. Entonces, después sí le podemos dar a publicar. Bien, entonces vamos a esperar. Ok, en lo que el video se va cargando. Vamos a hacer la descripción. Vamos a poner el título del video. Es el nombre de la canción. Eh, vamos a poner el nombre del artista. le voy a poner un cover ahí va el título de su video y aquí en la descripción ustedes pueden dejar enlaces a redes sociales que ustedes tengan pueden dejar eh, una descripción más... más eh. hola qué tal todos espero que les guste mi video Siempre es recomendable que en la descripción ustedes pongan cualquier dato que no tenga el video. Pueden poner enlace a otros videos también de su canal de YouTube. Pero como este es nuestro primer video, por ahora lo vamos a dejar así. Y aquí en etiqueta vamos a poner palabras clave relacionadas. Vamos a poner palabras clave como el nombre de la canción. I see fire. Vamos a poner el nombre del artista. Todo lo que esté relacionado al tipo de video que ustedes estén haciendo. Voy a poner guitarra. Vamos a poner también palabras de treo, eh, oraciones de tres o cuatro palabras, por ejemplo, I see fire cover. Bien, ustedes van a poner por lo menos 10 o 15 etiquetas, no es que tienen que rellenar todo hasta el final, por lo, por lo menos con 10 o 15 está bien. Entonces ahora le vamos a dar a publicar. Y miren el enlace aquí de nuestro video. Ese enlace nosotros lo podemos pegar en Facebook, lo podemos pegar en Twitter, en diferentes redes sociales que nosotros manejemos. Entonces ahora vamos de nuevo a Administrador de Video. Y vamos a buscar el video y a dar, darle los retoques finales. Información. Aquí en Configuración Avanzada, yo voy a seleccionar el idioma del video. Si ustedes hablan español, en español. Como yo estoy cantando en inglés, le voy a dar en inglés. Fecha de grabación, yo siempre le pongo el mismo día, hoy, para no coger lucha. Y traducciones, si ustedes tienen un video en el cual lo, el subtítulo, ustedes lo quieren traducir, por ejemplo, agregar idioma nuevo, le doy a inglés, traducir al inglés. El texto original está en español, perdón, aquí. Aquí yo idioma traducir a inglés. Le voy a dar a agregar idioma. Y aquí entonces yo puedo poner. I see fire covered by Ed Sheeran. Hi everyone. I hope you like this cover. Y le voy a dar a guardar. Vamos de nuevo a información básica. Entonces aquí en Información. Nosotros vamos a poner pantalla final, le vamos a dar un clic. Y vamos a darle aquí donde dice agregar elemento. Y donde dice agregar elemento, nosotros vamos a buscar aquí donde dice suscripción, le voy a dar a crear. Miren cómo se me puso este botoncito. Este botoncito lo que significa es el botón para que las personas se suscriban. Yo quiero que aparezca en la parte izquierda los últimos 20 segundos del video. Vamos a poner los últimos 10 segundos. Más o menos por ahí está bien. Se vería así en el video. Miren ahí los últimos 10 segundos donde aparecen. Ok. <ríe> Vamos a darle de nuevo aquí. Agregar elemento. Aquí en agregar elemento yo puedo agregar... Eh, otros videos recientes En este caso como nuestro primer video No tenemos otro tipo de video Simplemente le voy a crear elementos Y ahí se va a poner Mi último video Que yo reproduzca, quiero que también salga los En el mismo tiempo que sale el logo Vamos a ver cómo se vería Esto se utiliza mucho porque por ejemplo Uno quiere que las personas sigan viendo Videos de mismo mi canal Que se queden viendo más videos y, y para eso se utiliza esta parte en pantalla final Aquí en la sesión de tarjetas, vamos a darle a guardar. Aquí en la sesión de tarjetas, podemos colocar lo mismo: página web, etcétera, que todo eso lo vamos a configurar más adelante. Pero por ahora, ya está todo perfecto en su primer video de YouTube. Así que no olviden suscribirse, no olviden darle a like y ya ustedes saben.